Imagina, tu alumnado se encuentra en su mismo instituto dentro de 25 años. El odio se ha convertido en el eje central de la educación y en general de toda la sociedad. Las clases son asfixiantes, pero les surge la oportunidad de viajar en el tiempo a nuestro presente. Allí, los alumnos y alumnas conocerán a Marcos, Ale, Rashid, Hanna, Erika y Alan, con quienes aprenderán todo lo necesario para proyectar de nuevo el amor en la sociedad. Esta unidad didáctica interdisciplinar, ecosocial y curricular está diseñada para trabajarse durante aproximadamente un mes en el segundo trimestre de tercero de ESO. El material sigue una estructura similar al aprendizaje basado en proyectos. Se inicia con un detonante vivencial. En este caso, el profesorado recreará una clase basada en el odio, para adentrarnos en este futuro distópico que se propone en la unidad. Pero… saber qué es el amor no es tan sencillo. Tu alumnado profundizará en distintos elementos para que las relaciones sociales estén atravesadas por el amor. En cada asignatura, además de los contenidos curriculares, se explorarán conceptos como la pasión, la libertad, la igualdad los límites, la armonía o la generosidad. Esto lo hará en su horario normal y aprovechando que el material ya incluye la coordinación entre las distintas asignaturas. Los contenidos básicos que se abordan en cada asignatura son Biología y Geología El sistema inmunitario y los límites como característica del amor Comunicación audiovisual, imagen y expresión fotografía y el atributo del amor de la escucha, educación física, baloncesto y la cooperación como elemento del amor, English, conditionals, reported speech and kindness, física y química, reacción química y armonía, geografía y historia, economía global y generosidad, iniciativa emprendedora, organización de una empresa y solidaridad, lengua castellana y literatura, Literatura medieval a través del libro del buen amor y la libertad. Matemáticas. Resolución de ecuaciones y la igualdad. Música. Composición musical y la pasión. Tecnología. Tejido y el deseo. Valores éticos. Empatía y compasión. Tras recorrer cada una de las asignaturas, el alumnado pondrá en marcha un proyecto de carácter ecosocial para transformar su centro educativo de manera que en el futuro no sea un lugar odioso. No se trata de un trabajo teórico, sino de un proyecto que proporcione de verdad un servicio a la comunidad. Tendrán que organizarse para crear, por ejemplo, un grupo de consumo agroecológico, un grupo de alumnado ayudante, o transformar el patio, convertirlo en un espacio más acogedor donde quepan distintas actividades, o bien para apoyar un comedor solidario, entre otras muchas propuestas. Recordad que el material está diseñado de manera que no es imprescindible usarlo en todas las asignaturas para que pueda funcionar bien. Ah, y lo más importante, disfrutadlo amorosamente.